Hola amigos de Youtube aquí les traigo otro vídeo creepypasta de videojuegos hoy es de Sonic, bueno suscríbanse y empecemos. Supongo que todos conocerán a Sonic, el erizo azul, el muy popular personaje que ha cautivado a más de la mitad de la población, junto con Mario. Bueno, además de tener una serie y varios videojuegos, existen también creepypastas sobre este erizo, que son aterradores, pero hay un creepypasta de un juego de Sonic, llamado Sonic.exe, un juego independiente y extraño. Este juego comienza normal, pero al comenzar a elegir personajes, notas la extraña presencia de lo que se puede distinguir como lava, rocas rojas y fuego, como ustedes saben, esta es la breve descripción del infierno, estando de fondo de pantalla. Ahí hay tres personajes, dos de ellos bloqueados, el que queda libre es Tails, cuando lo eliges, comienza lo más raro. El paisaje es normal, pero a medida que avanzas te empiezas a encontrar con cadáveres de animales, lo que no es normal en el juego, cuando sigues avanzando te encuentras con Sonic, que está mirando hacia el cielo, a medida que te acercas a él, Tails va más despacio, cuando tocas a Sonic, él desaparece y la pantalla se vuelve negra y salen unas palabras que dicen ello, Don't you want to play with me? Hola te gustaría jugar conmigo? de repente tú apareces en un campo infernal, cuando avanzas aparece Sonic, con los ojos negros y las pupilas rojas además de sangre en la boca, en las esquinas de la pantalla y ahí él aparece atrás tuyo, en ese momento tienes que correr de él, pero es imposible perderlo porque cuando tú avanzas él avanza a tu ritmo solo que más rápido, cuando te atrapa Tails grita con voz de mujer y la pantalla se vuelve a poner negra, y aparecen unas palabras que dicen Yo slow barra <risa> want to try Eres muy lento barra quieres intentarlo de nuevo? En ese momento vuelves a aparecer en la pantalla de selección de personaje, solo que esta vez se ha desbloqueado Agnucles y Tails ya no se podrá volver a usar, porque ha muerto. Cuando usas Agnucles estás en un pasillo con un suelo de hierro, avanzas y de repente aparece estática cuando acaba la estática aparece sangre en el suelo, vuelve a aparecer la estática y aparece Sonic que se mueve adelante y atrás tuyo hasta que te mata. Vuelves a la pantalla de selección de personaje y se desbloquea el Dr. Eggman cuando lo usas apareces en un castillo avanzas bajando por las escaleras hasta que aparece Sonic delante tuyo y vuelve a aparecer la estática que dura aproximadamente 18 segundos hasta que aparece un Screamer de Sonic, sin sonido, y unas palabras encima de él que dicen I'm God yo soy Dios y vuelve a aparecer estática hasta que aparecen otras palabras diciendo Ready for Round 2 y aparece una imagen de Tails, Nucleus y Eggman con las cabezas estancadas en lanzas y sus cuerpos tirados, en la imagen también aparece Sonic con la sonrisa ensangrentada y los ojos negros con los párpados rojos, bueno esa fue la creepypasta adiós.